Buenas, buenas, buenas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Y hoy quería mostrarles esto que ha salido en el día de ayer. Ayer mismo, como aquí nos eh, informa, que se viene la, el nuevo evento, podríamos decir, de, de lo que es esta, estos festejos que tiene Wargaming por su aniversario. Entonces... Se viene lo que se llama Cazador de Acero Es un nuevo modo de, de juego Que básicamente lo que vamos a tener que hacer Es jugar a una especie de, vamos a decirlo así Una especie de Fortnite, más o menos eh, Pero de World of Tanks, algo similar, similar balneario No, pero ¿entendés? O sea, va a estar re loco Va a estar aparentemente re divertido Vamos a ver cómo, cómo nos va explicando acá la página oficial de de War of Tanks, de Wargaming, eh, acerca de este evento, pero les voy adelantando eso que más, básicamente va a ser algo así, vamos a estar jugando con nuestros tanques, eh, nosotros solos o en pelotón de 3 máximo, en una batalla en la cual vamos a estar en un mapa que se llama, creo, Área 404 acá está, justo, Área eh, 404 y eh, va a haber como, como pequeños tesoros escondidos en el mapa y además de eso, van a pasar aviones y nos van a tirar drops. Bien, y tenemos que ir agarrando esos drops para eh, obtener grandes eh, ventajas sobre nuestros enemigos. Ok, la partida va a ser de a 20, eh, de 20 jugadores. Y eh, O sea, 20. Y si juegas en solitario, eh, en este caso habrá un total de 21, nos dice acá. Eh, y después, lo que sí hay que tener en cuenta es que el mapa se va a ir achicando. O sea, re loco, chabón. Nunca pasó eso en, en, ningún, en ningún tipo de evento, por lo menos que yo recuerde, de que nos vayan achicando el, el mapa, ¿bien? Así que va a, estar, va a estar muy loco. Pero bueno, dale, vamos a leerlo completo, así no nos queda ningún detalle afuera. Lo que sí, otra de las cosas que quería dejar bien en claro, es que comienza el lunes 26 de agosto, ¿bien? Y finaliza el lunes 16 de septiembre. Eh... Bueno, dale, vamos. A partir del 26 de agosto podrán disfrutar del nuevo y emocionante evento Cazador de Acero. En este modo lucharán solos o en un pelotón de 3 contra otros jugadores, que esto es lo que ya dijimos. Las batallas tendrán lugar en un enorme, enorme mapa urbano llamado Área 404. O sea que habrá que, los que no tengan una compu muy muy potente, tal vez deban bajar un poquito la calidad gráfica. Porque si ponen un enorme mapa urbano, eh, tal vez se les pese un poquito más el juego. Eh, que se encoge con el paso del tiempo. O sea, se va a ir achicando. ¿Veis lo que les dije? Además de una novedosa mecánica del juego central Cazador de Acero. Ofrece vehículos de combate especiales y montones de recompensas. Bueno, bla, bla, bla, bla, bla. Resume en general. Antes de la batalla podrán elegir en qué parte del mapa aparecerán. O sea, más o menos como nos pasa en Frontline. En línea de frente. Bien, que vas eligiendo en qué, en qué sector. Calculo que será así. Eh, serán uno de los 20 jugadores que lucharán por la victoria. Su objetivo principal es sobrevivir a toda costa. O sea, hay que sobrevivir, bien. Podrán elegir entre luchar en solitario o en pelotones, como dijimos. Tendrán que dominar el campo de batalla mientras consiguen los tesoros que aparecen en el mapa y escapan de las zonas de riesgo que destruyen sus vehículos luego de la cuenta regresiva. Como pues nos pasa en Frontline cuando capturan un sector y estamos defendiendo que tenemos que irnos de ese sector porque si no una lluvia de bombas nos va cayendo y nos va haciendo pelota. Eh, si prefieren podrán limitarse a conseguir tesoros Esto tenganlo en cuenta Porque o sea, no hace falta luchar O sea, no va a ser necesario luchar sí o sí Obviamente que seguro que te vas a tener que enfrentar Porque eh, Es así, es la mecánica Por lo general ya estamos Mecanizados de esa forma De De hecho de ver a un rival y dispararle Pero si prefieren solamente podrán limitarse a conseguir tesoros Sin enfrentarse a sus enemigos La elección táctica será tuya pero recuerden, al final de la batalla solo puede haber un comandante o pelotón en pie. ¿Entendés? O sea, va a quedar uno si jugás en solitario o un pelotón si jugás con dos aliados más. Bueno, acá están los vehículos únicos. Y esto, eh, lo que vamos a estar viendo acá, es que, digamos, va a ser por, por fases aparentemente. Porque eh, va a haber, del nivel 1 al nivel 8, eh, se pueden ir mejorando, dicen los, los vehículos y va a haber vehículos de de Estados Unidos va a haber vehículos de la URSS y va a haber, o sea, de Rusia y va a haber vehículos de Alemania esos son los, tipos de, los tres tipos de vehículos que vas a poder elegir eh, bueno, dice que se pueden mejorar y bueno, para realizar estas mejoras podrás ganar XP experiencia de batalla consiguiendo tesoros y haciéndole daños, eh, daño a sus rivales bueno, acá está lo del tema de los botines Botines no de fútbol, sino botines de que pueden ir cayendo cosas Los drops que van cayendo acá, como se ve con el cosito este Con el paracaídas ese que está ahí Y dice, bueno, una de sus tareas principales será conseguir botín Es decir, objetos especiales que aparecen regularmente en ciertas zonas del mapa Estos objetos ofrecen ventajas fantásticas sobre sus adversarios Y aceleran su progreso en el juego Bien, ok, está clarísimo, hasta ahí Pronto descubrirán que el botín más valioso es el que podrán encontrar en los lanzamientos aéreos También llamados entregas aéreas o en la comunidad Gamer Drops Bueno, muchos jugadores querrán quedarse con ellas Así que tendrán que dejar todo en el campo de batalla ¿eh? Les daremos más información sobre los botines eh, y las entregas aéreas en un artículo que publicaremos en el futuro O sea, por ahora no hay mucho, mucho lujo de esto lo que sí es que bueno sabemos que va a caer algo del cielo y que tenemos que agarrar. Bueno, esto es una de las cosas también raras que se vienen acá. Eh... Y bueno, tiene que ver con la mecánica de detección y con la visión. Eh, ¿Ves? Ahora está acá abajo. Ahora lo explicamos. Vamos a meternos de lleno en eh... la mecánica de detección por radio. La detección por radio es una mecánica táctica exclusiva que mostrará los puntos fijos de botín. ¿Entendés cómo están los puntos rojos ahí? Te va a mostrar dónde está cada cosa. Obviamente que todos van a poder verlo. O sea, te vas a encontrar con alguno que vaya a buscarlo seguro. O sea que tenés que ir con cuidado. Así como los vehículos aliados y enemigos en el minimapa. O sea, vas a poder verlos. Puedes activarla manualmente con la tecla X. Pero atención. Cuando usen la detección por radio, todos los jugadores que estén dentro del radio de la señal podrán ver su posición actual en el momento de activación. O sea... Para que quede más claro, eh, más claro. Eh, digamos, vos activas lo que es la detección por radio y detectas a tus enemigos, ¿ok? Bueno, perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos detectás a tus enemigos, ellos también te detectan a vos, ¿entendés? Por la señal que emitís, eh, las ondas de radio que emitís, bueno, ellos también van a poder detectarte y saber que vos estás ahí. Eh, o sea que hay que usarla con cuidado... Depende de si tenés poca vida Bueno, eso lo vamos a ir viendo de acuerdo a cómo se va desarrollando Porque capaz estás retocado Al principio de la batalla tal vez no es tan, tan decisivo Pero cuando quedás uno contra uno Y capaz que vos estás retocado de vida Y el otro está lleno de vida O justo agarró un drop que lo llenó de vida eh, Y vos no lo pudiste agarrar Y estás en el horno y escapate eh, Dice, su posición no se actualizará con el tiempo Y solo será visible para los oponentes En el momento de la activación Ok, o sea, en el momento que lo tocaste, por si el chabón hizo 5 cuadras O sea, vos te va a mostrar el momento en que vos lo activaste No, no cómo se fue moviendo, digamos O para qué lado fue Además, el radio de señal depende de las características iniciales de su vehículo Y de los módulos que elijan en el proceso de desarrollo Así que usen la detección por radio con cautela y planeen sus acciones Sí, obvio, porque hay radios que tienen, no sé, un alcance de 700 metros Y otra que tienen un alcance de... 500 o menos bueno ahora sí vamos a meternos en lo que tiene que ver con la mecánica de visión y eh, apuntamiento el sistema de visibilidad escuchen esto bien presten atención el sistema de visibilidad del modo cazador de acero es insólito en of tanques y se basa en el principio de cono de visión ven el conito que sale del tanque Bueno, su cono de visión estará marcado en el mapa y solo verán el botín y los vehículos enemigos que se encuentren Dentro de él okay, ok Ok, O sea, vamos a tener la visión De un comandante que está metido Dentro del tanque, básicamente Quiero creer que será así, porque Hoy en día en World of Tanks ves 360, digamos Vos lo detectás y ya lo ves Otra cosa es no sé, Que te venga para atrás y tener que girar el chasis La torreta, que te pueda trolear, es otra cosa Pero vos hoy en día lo ves al tanque Ahora, se supone que si está fuera del, del cono o fuera de eh, lo que es el alcance de visión para el comandante, ves que este tanque que está muy cerquita está detectado, lo estás viendo, porque está muy muy cerca. Ah, bueno, es justo acá lo que se lo aclara, Mira, ¿ves? Sin embargo, si el enemigo se acerca bastante quedará automáticamente expuesto, tal y como sucede en los nuevos estándar de Tanks. Bueno, los consumibles y las habilidades y las recompensas. Nos metemos de lleno en lo que tiene que ver con los consumibles en cazador de acero tendrán a su disposición cuatro tipos de consumibles únicos. Turbocompresor, restauración, rastreo de blancos y kit de reparación. Con bueno, el kit de reparación ya lo es un viejo conocido. Rastreo de blancos. Aumenta la velocidad en apuntar la estabilización del cañón y otros parámetros de combate. Es como. Sería como un estabilizador vertical más. Eh... El apuntamiento mejorado algo así. Serían como esas habilidades con él. Eh, bueno, pero es, es un consumible. Después restauración, sería como eh, reparar el tanque. Recupera una cantidad fija de puntos de vida. Y el turbocompresor aumenta temporalmente la velocidad máxima y la aceleración del carro blindado. Bueno, las habilidades. Además de los consumibles, podrán activar ciertas capacidades globales incluyendo las siguientes. Cortina de humo, como podemos hacerlo en la línea de frente, tiras una cortina de humo y te escondes de tus enemigos para que no te vean y no te puedan disparar. Ataque aéreo. Les permite atacar a sus rivales bombardeándolos desde un avión. También está en línea de frente. Zona de restauración. También está en línea de frente. Crea una zona temporal. Temporal. Ojo, no fija. Temporal. En la que ustedes y sus compañeros de equipo podrán recuperar puntos de vida. Y podés dejar una trampa. Crea una zona temporal que ralentiza a los vehículos enemigos Bien, buenísimo, está listo, todo clarísimo Rangos y recompensas suban 25 rangos Y progresen para ganar recompensas cada vez más jugosas Entre las que se incluyen las siguientes A ver, ¿qué nos podemos ganar? Al, al, algo que a todo el mundo le importa, le interesa A ver, una calcomanía de proyección Dos estilos únicos en 2D Créditos Bonos Medallas, insignias y días de cuenta Premium de World Bien, buenísimo, está bárbaro, te dan un montón de premios eh, Así que lo único que queda es, a ver qué llega. acá Prepárense para descubrir un evento novedoso con montones de recompensas y una mecánica exclusiva Manténgase atentos para conocer los detalles Así que bueno amigos, espero que les haya gustado el vídeo informativo Eh... Tengan en cuenta, como les dije al principio, esto comienza el lunes 26 de agosto a las 6 y 20 para Colombia, Ecuador, México, Perú, 7.20 Bolivia, Chile, Venezuela, 8.20 Argentina y los hermanos uruguayos. Y culmina el lunes 16 de septiembre, o sea, son 20 días que tenés para jugar esto, está buenísimo. Va a ser eh, un poco de viento fresco para el juego, eh, así que, que bueno, será cuestión de, de ir probándolo y ver qué onda. Así que estaremos seguramente subiendo videos de este monstruo de juego en unos días. Así que bueno amigos, sin más me despido desde aquí. Les mando un saludo enorme y nos veremos en la próxima. Chau chau.